Pastor Hipólito, un sach bajos, pues que ni el antes, y presto la cándala, y, y reveso Hebrel. Pero en Amnilu Mabuk So que en Amnilu También que es el Espíritu Santo Y presto Habragán so la eso que preguen La próxima Poder estar aquí Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Ven pasame pues, Catétenme para el lugar Regáleme un minuto sin sí, mucho Levanta su mano por favor pero quiero pedirle a los músicos, a todos los que estamos aquí. Quiero pedirle a los de las transmisiones, a todos. Nombre a Dios, nombre Chocabro Dios, hermanos. Levante sus manos. Todos, todos, todos, todos, todos. Antes de que nos vayamos, antes que coge. Tabiracho, cabello de Dios. Que nao en el espíritu. Hay algunos que estaban a punto de tirar la toalla. Pero Dios les está recargando fuerzas. Dios cubre tu casa, Pascual. Dios cubre tu hogar. No temas, papá. Sabrás si es el Espíritu Santo que te está hablando Pero Él te dice, yo cubro tu casa, no temas, dice Dios El enemigo solo asusta Eso no se lo has dicho a nadie, el enemigo solo asusta Pero no temas, dice Dios, yo cubro tu familia Yo cubro tu vida ha llegado momentos de ataques de dudas en tu corazón. Abrazo, jebre, tu prostro, Jamblán. Levanta sus manos, ungidos, levanta sus manos, Señor. Bendiga, Señor, a ungidos. Bendiga, Señor, a todos, a todos, Padre Santo, los ministros de orquesta, Señor. Que tu presencia Señor no haga falta en cada melodía Dios Que tu presencia no haga falta Señor en las manos de ellos, en sus labios Porque un día el Señor nos va a decir que hiciste con el talento que te di Espalda, Señor, a tus hijos, por favor, tu amor, tu amor, santo.